¿Quién sos? Tu esposo. Tuviste un terrible accidente. Solo retienes los recuerdos por un par de horas. Después de algún tiempo, todo vuelve a empezar. ¡Tengo que recordar algo! ¿Juan? Sí. Soy la doctora Mariana. No te acordás de mí. Pero yo he estado tratando tu amnesia. No estoy segura de si tu esposo lo sabe. Hace 10 años te encontraron en este estacionamiento, con múltiples golpes en la cabeza. ¿Quién trató de matarme? Nadie lo sabe, excepto vos. Mi nombre es Juan. Quizás sea mejor que no lo sepa. No puedo pasar por esto de nuevo. dame. Tené cuidado. No le creas a nadie.